oficialmente en la otra etapa del calendario número 13 dicen que los 13 son de mala suerte vamos a ver oh, pero este no me ha tocado un perfume de christian dior este nunca lo he probado mm, huele a caro huele a caro santa te gastaste el billestico aquí y tú vete a ver el video nuevo Porque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 Acordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte ah, Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen Pero lo tengo Mis amores, en el video de hoy quiero empezar dándole las gracias Por tanto cariño, tanto apoyo, tantos mensajes de amor Que me han enviado por los últimos dos videos Que les estuve subiendo, lo que fue jueves y viernes Y de verdad que mi corazón quiere saltar de alegría al leerlos a todos ustedes, muchísimas, muchísimas Gracias mis amores, fueron dos videos muy difíciles de hacer pero siento que yo tenía la necesidad de comentarles a ustedes el proceso que yo estaba pasando. Y si algunos de ustedes estaban pasando por el mismo camino que yo o si van a pasar por el mismo camino que yo, pues sientan que no están solos. Y hoy les voy a estar hablando de dos temas que ustedes estuvieron colocando. Adopción, vientre de alquiler, adopción, Cami, quizás una buena opción para ti. Y ahora les voy a explicar cuál es mi posición en las dos cosas y cuál sería... El camino para mí que yo siento sería el correcto. Claro está, ustedes pueden tomar cualquiera de esas opciones eh, Cada uno busca obviamente siempre lo que mejor le va a ir a su estilo de vida Voy a empezar con la adopción Desde que yo tengo como unos 15 años por ahí Yo siempre, siempre de toda la vida tenía claro que yo quería adoptar De hecho cuando yo empecé mi relación con Pushi Yo quería que adoptáramos antes de intentar tener hijos Él es un poquito más cerrado yo creo en esto Y él no, y él no quería no quería, no quería, no quería Hasta hace unos meses todavía su posición era que no Que no íbamos a adoptar Para mí el hecho de adoptar mis amores Creo que viene con una gran responsabilidad uno es algo que en mí, eh, en mi caso, yo creo que desde un principio siempre le diría al bebé, ¿no? Que, que es un bebé adoptado y trataría de tener toda la información posible para que este bebé tenga en un futuro. Porque yo siento que una persona que es adoptada siempre va a querer saber de dónde viene, de, de cierta manera. Obviamente es un bebé que va a recibir todo el amor posible, pero siempre... Siempre uno quiere saber de dónde viene, de cuáles son mis raíces, etc. Primero, el proceso de adopción, mis amores, creo que es tan largo como el proceso de in vitro. Yo que he estado buscando también este proceso de adopción es extremadamente largo y de cierta manera un poquito frustrante para los padres adoptivos porque desafortunadamente en los Estados Unidos, por ejemplo, el el tema es que tú puedes adoptar un bebé pero los padres, los padres que dieron al bebé en adopción pues tienen un tiempo para poder reclamar a su bebé y esto me parece algo horrible porque te imaginas tú que ya adoptaste a tu bebé, que es tu bebé el que has estado anhelando toda tu vida, no importa que no tenga... Su sangre Y lo tengas que entregar Yo creo que es algo horrible Para los padres porque yo no me puedo Imaginar, o sea, por ejemplo, si con mis perritos Que para mí mis perritos son mis hijos Desde el primer día yo los amo, yo no me puedo imaginar Que alguien venga a la semana y me diga, no me tienes que volver A tu perrito, y creo que Esa manera en la que Estados Unidos Funciona, en mi caso, no funcionaría Ahora, en el caso De, de otros países Sobre todo en Europa del Este, que sé que que pues muchas personas de acá, de América, donde yo vivo, van y adoptan niños. El proceso también es extremadamente largo. Yo seguía a una muchacha que ella adoptó a dos niños. Ay, Dios mío, no era Ucrania, no era Serbia... No era Maldoba, no me acuerdo ahora el país Si me lo recuerdo se los voy a escribir por acá, el país Y ella fue una primera vez y pues conoció a, a su hijita Y era en un orfanato Y cuando ella llegó al orfanato, imagínate Eran muchísimos niños Obviamente no se quiere llevar a todos los niños Porque una persona que no tiene hijos, mis amores Tiene tanto amor y tanto cariño restringido de cierta manera Que cuando ve a todos estos niños que están en espera de ese cariño Pues uno quiere como quedárselo todo ¿no? Y ella estaba comentando que, que fue muy difícil llegar Ver las condiciones del orfanato Porque aunque los orfanatos son un lugar yo creo que increíble Porque gracias a Dios existen Pues los niños no los dejan en la calle Los dejan aunque sea en un lugar donde van a tener techo Y van a ser atendidos Quizás no atendidos 100% Pero por lo menos no son tirados en la calle Estos orfanatos desafortunadamente pues hay muchos niños eh, No tienen toda la atención, etcétera Y ella tuvo que ir una primera vez Y esa primera vez pues conoció a su hijita Y después tuvo que esperar como seis meses Mis amores también Para poder llevarse a la niña en todos los papeles, etcétera. Entonces, es un proceso también muy largo, que es hiriente de cierta manera, porque imagínate tú despegarte de esta bebé que ya conociste, que, que, que ves las condiciones que estás y que quieres llevártela a tu casa, obviamente. Y yo me identifiqué mucho con ella. Yo, yo creo que en su posición yo me hubiera quedado vivir en Moldova. No me acuerdo el país. No sería capaz ¿no? De, de dejar a mi, a mi hijo porque del momento que a mí me dicen que ese niño va a ser mío, es mi hijo. Yo no tengo duda de eso. La posición de adoptar, mis amores, no es una palabra tan fácil, no es como que uno va a la tienda y recoge a un niño, ¿no? Eh, uno tampoco sabe por los traumas que ha pasado ese niño y yo me recuerdo que yo tuve una vecinita. Que era una bebecita, tendría como unos 3 años o algo así Y los padres adoptaron al niño de Rusia Yo vivía en una calle que no tenía salida Entonces todos en esa calle, eh, los niños, pues nos reuníamos y cosas así Yo tendría como unos 12 años y esta niñita de 3 años Y estábamos jugando como en un parquecito que teníamos en el medio Que teníamos hasta una casa de árbol y todo Y la niña estaba ahí y estaba la nana también con el bebecito, que el bebecito tendría unos 6 meses Pero el bebecito estaba llorando, mis amores Pero llorando, que hasta a mí me tenía un poquito desesperado Y ya yo era una niña grande, tenía unos 12 años Y la niñita, mis amores, con el dedito fácil le dijo Si sigue llorando te vamos a devolver para el país donde tú viniste Yo me imagino que los padres de este niño jamás en la vida dijeron esto, pero yo creo que los padres de cierta manera hicieron un buen trabajo, ¿no? Tratando de enseñarle a su hermanita que tenía un hermanito que venía de otro lado. Porque si algo yo tengo claro es que la mentira no va para ningún lado y no vale la pena para nada el hecho de, de decir que es un hijo tuyo cuando biológicamente tú no lo tuviste. Y yo me imagino que la niña en su, en su cabecita, ¿no? Ella dijo... Pues este vino de otro país y está llorando, lo vamos a devolver. Y entonces son cosas que los padres adoptivos creo que debemos estar preparados para, para todo, ¿no? Porque esta es la hermana del bebé y, y esto pasó delante de mí. Así que imagínense qué puede decir la sociedad también. Cosa que a mí, en lo personal, me importa un pepino. Solamente me importa en cómo afectaría a, a mi bebé, a mi hijo. Creo que es algo... Muy, muy respetable para las personas que lo deciden y para las personas pues que están abiertas a, a, pues, a tener este tipo de estilo de vida, si lo desean. Yo ahora mismo siento que quizás me falta un poquito de madurez. No sé cuánta madurez más porque ya tengo 34 años, pero tendría que prepararme un poco más, sobre todo porque no quiero nunca... Que, que pues a mi hijo lo hieran de esa manera, ¿no? Eh, por cariño y por amor no va a ser. Yo, yo sé que yo tengo el suficiente cariño y amor para muchísimos niños, no importa que no sean míos biológicamente y de eso no tengo ningún tipo de duda. Lo que más me dolería, mis amores, es pues al ser cier de cierta manera una influencer, una figura pública y cosas así, pues que mi hijo sufra de, de ese bullying ¿no? cibernético, eh, de las personas que, que quizás no conocen eh, todo lo que uno ha pasado para poder ser padre, ¿no? En ese sentido, eh, creo que es lo único que me faltaría como, como ver cómo yo hago para que mi hijo no, pues no sufra, ¿no? y creo que es lo único que me importa, porque a mí que me digan cosas, que me ofendan, que, que me tiren hate, de verdad que ya con cinco años en las redes exponiéndome tanto, no me afecta para nada para nada para nada eh, me pueden decir lo que sea que a mí no me afecta pero ahora que yo tengo este sentimiento maternal más a flor de piel que he pasado por todo lo que he pasado que he pasado por pérdidas que he tenido que tomar decisiones muy difíciles solamente sería eso no el cómo yo protejo a, a este bebé y de el otro lado también pienso, ustedes son tan lindos conmigo, tan buenos conmigo y me desean tantas cosas buenas también que yo siento que de cierta manera yo quisiera también traerlos en, esta, pues en este camino conmigo si yo decido irme por la ruta de la adopción, pero a la misma vez esto es una vida totalmente privada, esta personita no, no pidió que yo la adoptara, ¿ve? entonces no, no sé como ahora mismo yo pudiera tomarlo entonces ahora mismo esta es mi posición en lo que viene a ser la adopción que no, no me queda claro cómo cómo pudiera yo proteger a esta persona y ahora a lo que viene un vientre de alquiler mis amores literal tienes que darle la confianza a una persona que que lleve lo más importante que va a haber en tu vida, porque lo más importante en mi vida no son ni mis carteras, ni mi avión, ni mis carros, ni lo que yo puedo tener en el banco. Lo más importante en mi vida ahora mismo es el querer ser madre. Yo creo que tiene que haber una afinidad muy fuerte entre la persona que tú escojas y, y, y tú, ¿no? O sea, tienen que, que literalmente tienen que llevar el embarazo las dos personas, porque imagínese esta persona, tú tienes que confiar en qué va a comer, qué va a tomar, qué decisiones va a tener con su vida, porque no la puedes tener en, una, en un cuarto eh, encerrada obviamente porque es una persona es una identidad yo que estuve leyendo como también estuve leyendo sobre la adopción que se demora muchísimo mis amores los vientres de alquiler también se demora muchísimo muchísimo muchísimo porque le hacen todo tipo de examen a la, a la persona que pues que uno escoja y hay varias agencias no las hay varias agencias así como hay agencias eh, de adopción que puede ser un open adoption, o sea, una adopción abierta donde los padres eh, biológicos de los niños pueden saber quién tú eres y el niño puede saber de dónde viene, como también hay adopciones cerradas donde literalmente se cierra el caso y ninguna de las dos partes tiene conexión. Eh, puede ser que después que nazca el bebé no quieres ningún tipo de relación con la persona o puede ser que sí quieres relación con la persona, pero todo esto pues tiene que, que, que Estar escrito, ¿no? Y a la persona obviamente le hacen muchísimos exámenes Si la persona tiene una pareja también le hacen muchísimos exámenes Y una vez que ya está preparada Entonces le hacen todos los exámenes que yo le conté Y todas las cosas y pruebas que a mí me hicieron En los últimos dos videos que le estuve contando sobre esto También se lo hacen a esta persona Porque tiene que estar óptimo, ¿no? Ese útero tiene que estar óptimo como el mío tenía que estar óptimo para recibir este embrión. Hay diferentes tipos de vientres de alquiler. Hay el vientre de alquiler que le dicen el convencional, que es donde el huevito que se está usando, el óvulo que se está usando y que se va a fecundar con el esperma, es de la propia madre sorrogada eso es lo que le dicen ellos un embarazo convencional, en mi caso eso no aplicaría porque yo tengo mis embriones, mis embriones son de Puchi y mío y en mi caso esto no aplicaría yo no necesitaría óvulos pero sí sé que hay muchas madres allá afuera que desafortunadamente sus óvulos o la carga ovárica pues es bajita, entonces sí tienen que pues usar el de una madre sorrogada o también se utilizan mis amores, adoptan un embrión, que también lo he escuchado, o adoptan un óvulo, es decir, el óvulo de una persona que lo donó junto con el esperma de su esposo o de su pareja, pues lo unen y hacen un embrión y se lo pone en la barriguita a otra a otra madre sorrogada, pero que no está ligada con DNA a este embrioncito. La otra forma puede ser, pues como le dije, la convencional, que es el óvulo de la madre sorrogada que va a llevar el embarazo junto con el esperma y se hace O en mi caso, mis amores, que es donde yo aplicaría Entonces sería un embrióncito Mío y de Pushy que ya está Y se pusiera en una madre Sorrogada El tema de también un alquiler de... ¿Cómo que yo estaba diciéndole? En mi caso, pues un vientre De alquiler también como La adopción puede ser una opción Yo nunca me, me Cerraría a ninguna de de estas cosas, pero pues tengo que ver Los pros y los cons El pro sería pues que mi hijo es 100% genéticamente Del pushy y mío Pues el con sería que yo no voy a llevar ese embarazo De cierta manera, pues Tienes que confiar 100% En esa persona y yo me imagino Que son nueve meses en los que uno tiene que tener la mente muy abierta y, y confiar y confiar y confiar los pros para mí en la adopción es que este bebito en, está esperando ser amado y querido es un bebé que obviamente no era quizás querido en su familia o quizás no, económicamente no lo podían mantener y pues decidieron darlo en adopción y yo siempre me he sentido como que Quizás esa es mi, mi ruta, la de la de adoptar, porque siento que si hay tanta necesidad allá afuera yo puedo poner un pedacito de, no sé, un granito de arena en, en ayudar un poquito a, a este bebé y en ayudarme a mí también, porque obviamente me cumpliría mi... Mi sueño de ser mamá No importa cuánto trabajo uno tenga que, que pasar Cuántos meses en espera Porque todo lo que tiene que ver con adopción Mis amores, desafortunadamente Lleva muchos abogados eh, Lleva muchos no Lleva demasiados no uno tiene que tocar muchas puertas. Y así mismo como es en lo de un vientre de alquiler, el, el tu poder cumplir tu sueño de, de ser madre, no yo creo que las dos opciones para mí eh, son viables. Obviamente yo todavía tengo un chance a, a poder salir embarazada yo también. Ahora mismo mi, mi diagnóstico es infertilidad desconocida, porque yo soy joven, eh, mis exámenes están bien, mis laboratorios están bien, entonces no, no entienden qué, qué está pasando. El cuerpo humano es muy complejo. Cuando llegue el momento, mis amores, como les dije, no, no sé si yo los pueda llevar en, en, esta, en este camino junto conmigo, porque como les dije, esto es una persona totalmente eh, diferente a mí es una personita que no ha pedido estar en el, en el ojo público, así que yo me cuidaría mucho de eso. Espero que este video les haya gustado, que hayan encontrado alguna respuesta, que si tienen cualquier duda me la dejen aquí abajo, yo más que feliz se las respondo. Los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado, el mundo de Camila, por hoy se ha acabado.